La renovación de áreas, áreas, incremento incremento viveros viveros para la obtención obtención posturas y y trabajo trabajo de asesoría a campesinos y entidades estatales son acciones claves para impulsar el programa de desarrollo del coco en la provincia de Granma. La Empresa Integral Agropecuaria, rectora de esta actividad, potencia de igual forma la resiembra de plantaciones dañadas, así como las atenciones agroculturales para el manejo oportuno del cultivo, gracias a los aportes de investigaciones de estudiosos de varias instituciones académicas y científicas. Importantes pasos se dan también en la recuperación ...de la planta de aceite de coco ubicada en Pilón, entidad llamada a convertirse en una fuente de ingreso para el territorio. Ya se hizo todo el cronograma para la ejecución de, de la reforma de lo que es la planta de aceite con, con la tecnología que se trajo de, de Baracoa... Eh, ...y utilizando ahí decir que ya todos estamos en ese proceso hasta el mes de, de julio que es donde debe combinar todo lo que es la remodelación de la, de la planta de aceite de coco. Su puesta en funcionamiento permitirá sustituir importaciones y mantener estabilidad en la producción de esta materia prima de vital importancia para la industria de cosméticos y textil, entre otros múltiples usos. También nosotros queremos incursionar en la extracción de la fibra del caparazón de coco, que no lo hacemos en, el, en esta zona, nunca se ha hecho y queremos eh, incursionar en eso y contribuye también a la exportación y buscar un rubro un exportable de, del mismo. También comercializar este en las zonas de estas costeras eh, el agua de coco eh, para que lo, la población la, la disfrute. También estamos elaborando en la mini industria que tiene la empresa, se está elaborando barra de, barra de coco, eh, se utiliza el agua para hacer este vinagre. En los municipios costeros se aprovechan las condiciones del clima y suelos para incrementar las áreas de fomento del coco por los aportes a la baja prevalencia de plagas y enfermedades contra el cultivo y al desarrollo de los frutos. Tienen un tamaño envidial, eh, no, no compiten con cualquier fruto de. De, de Cuba, con, incluso con lo de Baracoa, con gran contenido de aceite, la producción, el rendimiento en aceite de, de las variedades nuestras no tienen nada que, que, que envidiarle a la Baracoa, están ahí en el mismo rango, o sea que no, no limita para nada, más bien la salinidad le contribuye a ello. A, a la fertilización y a su desarrollo. Por la importancia económica y las potencialidades de sus derivados como rubro exportable, impulsar el programa integral de desarrollo del cocotero es un imperativo en Granma. En esta porción del oriente cubano se han identificado más de 3.000 hectáreas, siendo los municipios de Medialuna, Niquero y Pilón los que más avanzan en la recuperación de forma sostenible de un cultivo que destaca por sus propiedades y múltiples usos. Desde Granma, Jorge Luis Ríos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.